Como ves hay muchos cambios, es, es la nueva la era Todas hombres, todas blancos, todos de derechas <tose> <Hey>. <tose> El cambio climático verás como te mola De 50 grados capitalismo, por lo siento el futuro es más de lo mismo. Lo mismo. ¡Queremos un porvenir que sea diferente <tose> I'm ¡Solo hormigas, nunca, amigas! ¡Solo mías, nunca, amigas! hormigas. putas hormigas, amigas! ¡Solo para ¡Solo mías, putas hormigas, ¡El amigas! ¡Solo a Para estar. Son hormigas, son putas hormigas. el mi coño no para de hablar. Son hormigas, y putas hormigas. el mi coño no se para de <tose> <tose> En el mundo hay muchas formas creativas de palmar, pero es inadmisible que me intentes suicidar. En la bandera no que va, ni fumando, ni con drogas, ni ahogándome en el mar. Ni haciendo el araquí, ni el cool, ni azul, ni tomándome en el medio del parque del Carrefour. Ni saltando desde un quinto, ni saltando desde un tren, ni cortándome las venas, ni arrancándome no la piel, piel. Pero sí, se sí, sí, sí, me, sí, me ¡Para! Sierra. De, Desde después me he dejado por casualidad Al ver que me falta un una vida, Pero no me importa, yo soy feliz, se liga un montón Con una Nuevos retos llenan mis días Con esta nueva forma de vida Aunque no busco una solución Porque mira. ¡Taco Muñoz! Ya me faltan los dedos, me pica la cara y me rasgo en el suelo Cuando quiero escribir el teclado, contrato un becario. Dinos por qué, Tomo, diros por qué Total, no le pago ¿Cómo saber que añoraría este pedazo de carne sin vida? Pero estoy loco de la emoción porque verá <risa> COMUNIÓN